se dieron cuenta de que la parte de energía era una, un, un problema financiero ¿no? y al final les das las herramientas para que entiendan que tienen que poder dar un servicio no solo de instalación sino un servicio también de microcrédito a los clientes, ¿no? a las familias a las que instalan. Entonces ellos tienen que entender los flujos de caja, el coste financiero de pedir un préstamo, el, el riesgo de impago, el, la cuota mensual, cómo, cómo se la ajustas, ¿no? qué sistema, cuando una familia no puede pagar una cuota mensual le pones un sistema más pequeño en vez de subirle los años ¿no? porque aumenta el riesgo. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana vamos a tocar un tema distinto a lo que solemos con, eh, tratar, pero súper relevante, súper importante por el momento en el que vivimos y por el impacto que tiene en todos nosotros. Ya que tenemos con nosotros a Eugenio Calderón, CEO y fundador de Solar Crowd, una plataforma de crowdfunding para financiar proyectos de energía solar de impacto en todo el mundo. Además, Eugenio, ya nos cuenta, tiene más proyectos relacionados con, con esto de impulsar el uso de, de la energía solar. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias, Corti. Ana, un placer tenerte aquí. Además, te lo decía, es de verdad que, que, que es un tema de que personalmente he estado pensando últimamente, así que luego te haré preguntas casi, casi de consultoría, ¿eh? o sea que <risa> lo vamos a profundizar <risa> Y hoy para, como algunos episodios últimamente, me acompaña Lucas francés de Hackers School, que es una de las personas de, del equipazo que tenemos en la escuela y también como, como últimamente pasa el culpable de que estemos aquí entrevistando a Eugenio, porque es que Lucas conoce gente muy interesante. ¿Qué tal Lucas. Pues sí, la verdad es que Eugenio es muy interesante y es un placer traerle y que nos cuente su pedazo de historia porque, como tú dices, no es lo normal, quizá no es tanto growth estándar eh, de lo que solemos hablar, pero es que tiene unas aventuras y unos proyectos entre manos que va a ser muy interesante esta conversación. Hola, mola. Oye, pero pues mira, pa, pa, pa, a lo mejor para ubicar a quien nos esté escuchando. Eugenio, es un, un pitch de qué es solar Crowd y luego nos remontamos a, a tu historia. Empezamos por qué es cloud Vale, muy bien. Pues Solar Crowd, como decías, es una plataforma donde cualquier persona en el mundo, unos inversores, por ejemplo, tú Corti, puedes hacer un préstamo de, por ejemplo, mil euros a un proyecto de energía solar, por ejemplo, en un país de África o Latinoamérica o de Asia. Y son proyectos donde se instalan sistemas de energía solar para familias que viven sin acceso a la electricidad y que dependen del uso de lámparas de queroseno, de, de pilas, de velas y con el sistema solar consiguen ahorrarse un montón de dinero y poder devolver en 3-4 años el coste del sistema de energía solar y además te lo devuelven con una, eh, una pequeña rentabilidad, que puede ser del, entre el 0, que tú puedes elegir, y el 8% anual. Entonces, hemos conseguido crear y conectar una comunidad de personas que buscan poner sus ahorros a funcionar con proyectos de energía solar que necesitan un préstamo para poder ejecutarlos y llevar esa, esos sistemas de energía renovable a aquellas comunidades que lo necesitan. ¿no? En el mundo hay 1.100 millones, de personas sin acceso a electricidad. Y también hay mucha gente con ahorros. Entonces, es un, es un match. Es como hay que poner esos ahorros a trabajar. Y también es algo innovador porque la gente no está acostumbrada a invertir en este tipo de plataformas sino que eh, directamente hay mucha gente que no invierte y tiene su dinero en el banco. El banco hace con ese dinero lo que quiere, literalmente, no está ahí parado. Y eh, financia industrias que, que podemos meternos a hablar de eso, pero pero industrias que, que igual no están alineadas con nuestros eh, valores ¿no? y nuestra, nuestro propósito como humanos y esto es una oportunidad de, de en vez de invertir en bolsa e invertir en, en startups, es invertir en, en proyectos donde sabes concretamente a dónde va a parar tu dinero, sabes perfectamente cuál es el impacto social, que estás ayudando a esas personas a, a dejar de lado ¿no? de los combustibles fósiles y también tiene un impacto medioambiental increíble, ¿no? ayudas a que la transición energética se acelere y llegue también a estos a estos lugares y al final es un proyecto muy humano intentar reducir la desigualdad que hay en el, en el mundo ¿no? entre el norte y el sur y creo que es algo que en, en este siglo tenemos que, que abordar. Súper interesante todo esto lo que dices tú no como impacto impacto por dos lados medioambiental e impacto social y también quizás es curioso que que, que las personas que más lo necesitan son los que menos ayudas tienen, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, ahora ya empezó a haber subvenciones, ayudas y demás para instalación de placas solares en prácticamente toda Europa y demás. Pero dices, pero bueno, es que en Europa tampoco tenemos tanta necesidad para, para abordar este tipo de proyectos. Sin embargo, lo que has dicho tú, no hay sitios donde a lo mejor es prácticamente la energía solar casi la única opción viable para tener una energía ¿Cómo? estable y sostenible, pero esa gente no tiene capacidad económica para pa llegar es ahí. Poder. Es un problema financiero. La, la pobreza energética es un problema financiero en el que la tecnología existe y es mucho más barata que lo que están utilizando ahora, ¿no? que es quemar combustibles fósiles y tenemos que eh, generar estos mecanismos, ¿no? como Solar Crowd, donde podemos dar estos, estos préstamos. Lo que hacemos eh, al final es seleccionar a las empresas. Recibimos un montón de solicitudes de proyectos y siempre hay una empresa detrás que es la que hace la, recibe la, el préstamo y hace las instalaciones y se encarga de recolectar el dinero de las familias, ¿no? Por ejemplo, el último proyecto que hemos eh, lanzado está en, en Honduras. Entonces, en Honduras hay una empresa que lleva 25 años electrificando las zonas rurales del país. Un 30% de las personas en Honduras no tiene acceso a electricidad. Y Richard Hansen, ¿no? que es un americano que se fue a Honduras a, a, a vivir ¿no? y que tiene a su, su mujer y su familia, tiene, tiene esta empresa de energía solar que hemos hecho pues, una due diligence y hemos visto que funciona muy bien y que tiene liquidez y tiene capacidad de recibir un préstamo para poder dar ese servicio a esas comunidades que lo necesitan. ¿no? Y no son solo familias, también son, estamos hablando de escuelas y hospitales que están sin electricidad y que hay que poner una buena instalación. Y que les permitimos pagar eh, mes a mes ese coste y una vez que lo han pagado, ese sistema ya genera energía gratis ¿no? para estas, estas comunidades. Y estamos también acostumbrados a que ayudar a este tipo de países o este tipo de proyectos sea a través de donaciones. ¿no? Y las donaciones son útiles para ciertos proyectos, pero para este, por ejemplo, del acceso a la energía solar... El problema es, es, es más financiero, más que de fondo perdido. ¿no? Es, es como pues, pues, darle un préstamo a X años, recibe una rentabilidad a cambio y con eso consigues resolver gran parte del problema. Ahora Hablaremos que hay otros retos, pero este es el fundamental. Mola. Antes de profundizar ya, porque porque tiene muchas cosas interesantes donde profundizaremos, también queríamos saber un poco tu historia, porque eh, solar Cloud no es el, el único proyecto eh, que tienes, no es el único que tiene que ver pues, con, con energía solar e incluso con el impacto a muchos niveles. O sea que tienes, tienes como una, una trayectoria muy interesante en tu relación, Entonces, cuéntanos un poco tu historia en general vale. y, y cómo empiezas a conectar con todo este mundo de la energía solar. Vale, pues rápidamente, bueno, yo soy ingeniero de la energía y yo recuerdo cuando estaba estudiando la, la carrera, Recuerdo que salió el impuesto al sol en España y era el único país del mundo que tenía algo así. A la gente incluso le costaba entender, ya ¿qué significa esto del impuesto al sol? Y básicamente te querían cobrar por la energía que venían de tus paneles hasta tu nevera. ¿no? Y te obligaban a poner un contador para contabilizar toda la energía que estabas generando por tu cuenta, ¿no? como si fueses un pirata, ¿sabes? que no estabas consumiendo de la red eléctrica cuando todos los países de todo el mundo estaban al revés, ¿no? impulsando las energías renovables. Entonces, a mí esto me generó una gran frustración que la canalicé haciendo, convirtiéndome en un activista. Eh, entonces, lo que hice fue montar una asociación y hacer 25 manifestaciones. Todavía no existía Greta Thunberg, bueno, existía, pero que no, no se hablaba de ni ¿no? de, de, de, de, de Station Rebellion ni Fridays for Futures, esto no existía. Y yo estaba preocupado por, por la humanidad y por el mundo. Decía, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue construir una bicicleta que funcionaba con la energía del sol. Tenía tres paneles en un remolque y la bicicleta eléctrica, ¿no? Que alimentaba por esos paneles. Y recorrí unos 4.000 kilómetros durante un año haciendo 25 manifestaciones en 25 ciudades de España. Recuerdo el primer día que fue como la primera manifestación en Madrid, cortamos la castellana, vinieron un montón de personas, cientos de personas eh, a manifestarse, a quejarse con respecto a la situación energética de nuestro país y el impuesto al sol. Eso fue un periplo, una aventura impresionante porque tuve que construir la bicicleta, que tuve que construir siete versiones, la, la, v, la V7 ya funcionó, yo pensé que ya con la V1 en un fin de semana eso, eso iba a ser pan comido ¿no? y no fue así. También aprendí que soy una persona eh, optimista y que tengo que. Vale, en mi cabeza funciona así, pero luego la realidad es, es muy distinta, ¿no? Y tengo que, tengo, tengo que ajustar. Yo pensé que me iba a poder recorrer 150 kilómetros todos los días, ¿no? De, de ciudad en ciudad con el sol. Y luego resulta, pues, que, que, que no era así, ¿no? Y que, y que tuve que, que sufrir y, y, y, y sufrir mis propios. Eh, mis calculations, ¿no? Como se diría en inglés, como mis, mis propios fallos en la los cálculos ¿no? de, de, de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero me permitió también conocer a un montón de, de empresas de energía solar que se sumaban a esta lucha ¿no? y que estaban haciendo una, una gran labor. Y, y, y todas estas empresas de energía solar locales ¿no? por toda España compartían esa misma visión y era hacer una transición en la que veníamos de un sistema donde hay cuatro grandes empresas de distribución de energía, de grandes empresas de energía, que además hacían puertas giratorias con la política y hacían lo que les daba la gana, como lanzar este tipo de impuestos. Y la energía solar de repente amenazaba ¿no? el status quo, y era como, bueno, es que ahora nos podemos generar nuestra propia electricidad y nos desconectamos ¿no? de, de este sistema. Entonces, bueno, eh, viví esa transición ¿no? y, y con, con esa parte activista. Luego, por continuar la, la historia, luego, luego si sí quieres profundizamos en, en, en anécdotas y historias de, de la vuelta a España en bici solar, Luego, pues, cuando por fin cambió la legislación, ¿no?, en, en España y se acabó el impuesto al sol, lo celebramos, fue un éxito, pero yo ya me sentía como, bueno, pues, en España ya está más o menos encauzado, ya había una ley de autoconsumo y, y me miré, torné la vista hacia Latinoamérica, donde yo había vivido una temporada y sabía que había personas sin acceso a la electricidad y que ahí tenía una gran batalla, ¿no? Entonces, cogí mi mochila, la llené de lámparas solares y me fui al Amazonas a montar Light Humanity. Que Light Humanity a día de hoy sigue funcionando, después de cinco años. Y es una academia incubadora de emprendedores de energía solar en países emergentes. Donde les ayudamos a montar negocios de distribución de sistemas de energía solar. Desde lo más básico, que son lámparas solares, allá sistemas y kits más grandes, ¿no? Y hacemos, eh, porque uno de los problemas de la, de la, del acceso a energía solar en estos países es la, la cadena de distribución de última milla, porque suelen ser zonas rurales, zonas remotas, donde a veces tienes que ir en barco, en burro o en moto, ¿sabes? Entonces, es complicado y tienes que tener un buen sistema de distribución y, además, utilizar unos eh, sistemas de energía solar de prepago. Es decir, que... La familia le das el crédito, oye, pues págalo en dos años con una financiación, ¿no? Como con crowd Y la familia, si ese mes no paga, el sistema no funciona. Porque tiene que introducir todos los meses un código que se le da cuando ha pagado la mensualidad. De esta manera, si una familia, por lo que sea, no puede pagar ese mes, tampoco pasa nada, pero el sistema no le funciona, ¿no? Estaría como antes. Y al mes siguiente se puede poner al día y, y que el sistema vuelva a funcionar. Y después de X tiempo ya el sistema se desbloquea para siempre. Y ya el sistema es suyo. ¿no? De esta manera, reduces el riesgo de impagos y todo el mundo te quiere pagar para que el sistema funcione. ¿no? Entonces, te conviertes en una empresa de energía de las zonas rurales, ¿no? como la que decíamos antes en, en Honduras. ¿no? Entonces, bueno, es eh, con Light Humanity, ¿no? que es, esta, es una ONG y vamos a transformarnos en fundación. Tenemos este modelo en el que apostamos e invertimos por estos emprendedores locales para que sean capaces de llevar la energía a estos lugares más remotos. ¿no? Y con Solar Crowd, pues, cuando están ya maduros, pues, les metemos un préstamo. Entonces, oye, ya estás en el punto de que puedes recibir un préstamo del, del crowd. ¿no? De, del, de, tienes un crowd lending donde puedes recibir desde algo muy pequeñito, como 50.000 euros, hasta 300.000 euros ¿no? con Solar Crowd. Y les permitimos como pasar de 0 a 1 y luego de 1 a 2 y que vayan poco a poco atendiendo a su comunidad y para mí es como debe ser, ¿no? Que son personas locales formadas para atender a, a, a su comunidad más que un españolito que va a ir a, a salvar el mundo, ¿no? a, a llevar energía, sino más, oye, pues vamos a darles herramientas y vamos a formarles y vamos a darles préstamos más que donaciones, ¿no? Y vamos a tejer un, un sistema empresarial y de, y de, de, de distribución para que se creen estos pequeños negocios que luego se transformen en grandes. ¿no? Qué bueno. Al final, claro, es, es generar la semilla del cambio ¿no? en, to en todas esas zonas. Eh... Hay una parte muy, muy chula, que, pues que, bueno, sale muy el tema ya de lo que has contado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dices tú en, en países en, en vías de desarrollo, la conexión de muchos de estos productos o servicios con, con la parte financiera, ¿no? La parte fintech, que, que yo creo que seguramente también es por lo que están saliendo en Latinoamérica en concreto muchas fintech últimamente, porque entiendo y con, al menos me ha venido a la cabeza con lo que tú has dicho, ¿no? Es porque son sitios donde las soluciones tienen que ir con la parte del préstamo incluido, porque si no, no van a poder eh, llegar a ellas, ¿no? Claro, y, a, y ten en cuenta que en estos países los bancos tienen muy pocos servicios financieros y, y no pueden dar servicio a, y préstamos a empresas, por ejemplo, ¿no? Y tienen un, un sistema bancario y financiero que en comparación con el de Europa, ¿no? pues que es un poco desastre. Entonces, eh, empresas que van bien no reciben apoyo a nivel financiero de sus entidades eh, nacionales, ¿no? Entonces, tienen que venir entidades de más globales, como Solar Crowd, y decir, oye, pues tú te mereces un préstamo, aquí tienes, sigue creciendo y llevando la energía solar, ¿no? Y al final, como tú también decías, no solo para las empresas, sino también para los usuarios finales, ¿no? Porque al final ese préstamo acaba siendo un microcrédito para que una persona pueda pagar mes a mes. Porque en estos contextos, el tener un ahorro para poder hacer una inversión es muy complicado. Son familias que van muy al día. Y que tienen una serie de, de gastos. Por ejemplo, si es una familia que tiene que llevar a sus niños al colegio, ¿no? Eh, mantenerlos sanos y alimentados y vestidos es ya como un montón de carga para como encima pensar en ahorrar para poder hacer una inversión en un sistema que mejore su acceso a energía, ¿no? Entonces, es en cambiarles el, el, el, el, la fuente de energía, ¿no? De combustible fósil a energía solar lo que les permite ahorrar. Pagar ese préstamo, incluso el ahorro siempre es mayor que lo que tienen que pagar de préstamo. Esto es fantástico porque desde el primer mes ya están ahorrando. No tienen que esperar dos años a tener que pagar el sistema. Es como si aquí en España te compras una casa y la hipoteca es menor que el alquiler. ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, tiene todo el sentido y a mí me da... Pues esa energía, dice, es, venga, vamos, vamos a ponernos todos a hacer préstamos y a, y a llevar energía porque es que la gente está gastando dinero en combustibles fósiles cuando pueden estar guardando ese dinero en energía solar y, y, y la gente puede tener un, un retorno ¿no? económico de, de, de hacer ese tipo de préstamos. Entonces, ahora estoy con mucha energía y muchas ganas de que Solar Crowd sea una plataforma todavía más grande. Somos ya cientos de inversores que hemos participado en estos, en estos proyectos. Pero tenemos que ser miles y cientos de miles porque eh, nuestro cuello de botella no está en los proyectos porque proyectos tenemos un montón. De hecho, tenemos una, una cola de proyectos que hemos hecho due diligence y que les podemos dar un préstamo, pero nuestra comunidad de inversores todavía es demasiado moderada como para poder lanzarlos todos a la vez. ¿no? Entonces, tenemos que ir uno, uno por uno. Y estamos en esas, en, en comunicar, dar visibilidad a Solar Crowd para que las personas hagan préstamos se sumen a la comunidad. Y lo, lo bonito y lo precioso es que la gente se engancha. cuando Una vez que hacen un préstamo, luego ven el, el impacto que ha tenido, ¿no? Porque le damos un seguimiento ¿no? a, a, esa, a, esa, a esa inversión. Y ven la, que, que le devolvemos el dinero y ven la rentabilidad y dicen, bueno, pues, autoinvertir. Hay un botón que es como, mira, todo el saldo que me vayas dando, porque es un saldo que se devuelve cada mes, inviértemelo automáticamente a esta rentabilidad a los proyectos que salgan. Entonces tienes a personas que ya han participado en 10 proyectos, ¿no? Y eso es maravilloso. Y, y tenemos una comunidad que hace revolving funds, ¿no? Como que todo lo que han puesto ahí le tiene un interés compuesto porque todos los reembolsos lo vuelve a invertir y al final consiguen unas rentabilidades increíbles. Hay gente que ha ganado ya mucho dinero con, con Solar Crowd, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de ayudar muy placentera. No, y sin duda se nota que te apasiona. O sea, eso, vamos, que, que venga y alguien lo, lo ponga en duda, vamos. Eh, yo quería preguntarte un poco sobre el sistema, ¿no? Eh, cuando tú te, va, te vas al Amazonas, que suena así un poco ligero, pero no es ninguna tontería a, a ayudar a, a poner ese sistema ¿no? de, de energía, ¿el sistema lo creas tú? ¿Es algo que ya existe? ¿Cómo sí. funciona particularmente? Eh, ¿La inversión va aparte o también está parte del sistema...? Profundiza un poco en eso porque me interesa mucho. Sí, la, la tecnología, afortunadamente, ya ha sido desarrollada. ¿no? Sí. Y la tecnología de energía solar con batería y este método de sistema eh, de prepago, ya hay empresas que los, que, que los fabrican. Entonces, de hecho, nosotros nos equivocamos al principio intentando nosotros fabricar nuestro propio sistema y, y ese no era el problema. ¿no? El problema era la cadena de distribución, formar a emprendedores, y darles liquidez a sus emprendedores ¿no? con Cloud. Entonces, nos enfocamos con Light Humanity en formarles y con Cloud darles préstamos porque el sistema es un panel solar con una batería y un software prepago que cuando le metes el código adecuado se desbloquea y permite que, que dé esa luz. ¿no? Y son sistemas que son modulares. Es decir, el acceso a energía es como una escalera que tienes que subir. El, el escalón del 0 al 1, ese escalón es el de la iluminación. Pasas de tener una lámpara de queroseno o una lámpara de, de aceite a tener una lámpara solar. ¿no? Y es como, bueno, pues ya tengo un pequeño sistema de energía solar que me ilumina por las noches 10 veces más que una lámpara de queroseno y vale la mitad. ¿no? Y luego el escalón 2 ya es cargar el, el teléfono móvil. Eh, al final, en estas comunidades es súper importante estar conectado y tener ese teléfono móvil cargado para cualquier tipo de emergencia o para cualquier tipo de oportunidad, para comerciar, para estar conectado con la familia, etcétera. Luego el siguiente escalón, después del teléfono móvil y la lámpara, es, es obvio ¿no? que es el internet. Que estas personas estén conectadas. Sobre todo esto lo hemos visto mucho en pandemia. En, por ejemplo, en, en Brasil han estado dos años los niños sin ir al cole. Y en otros países igual. Entonces las personas que no tenían internet, estos se han quedado atrás. Y ha habido ahí un, un gap bestial. Y los que sí que tenían acceso a electricidad y podían conectarse a internet, han podido seguir las clases online o han podido seguir formándose. ¿no? Entonces, el internet es como el, el siguiente escalón. Luego el siguiente escalón es tener un, un, un ordenador, ¿no? Y tener ca capacidad de enchufarlo y cargarlo y poder tener esos, ese acceso a la inteligencia colectiva. ¿no? O sea, que estamos hablando de que la energía, como veis, es transversal a las oportunidades de una persona. Entonces, vamos de iluminación a teléfono móvil, a ordenador. Y luego lo siguiente es la capacidad de almacenar alimentos, de, de poder refrigerar ese pescado que has pescado o que has comprado, poder conservar comida. Luego el siguiente escalón ya es un escalón más de, oye, pues poder lavar la ropa sin tener que ir al río a frotar, ¿sabes? Poder tener, eh, ciertas herramientas que algunos de los humanos tenemos pero que muchos no tienen que nos ayudan eh, a prosperar y a tener una, una mejor eh, sociedad y oportunidades para, para las personas ¿no? y la energía está transversal y como estos que os he mencionado hay otros 15 20 escalones incluso en, en España ahora estamos subiendo el escalón del vehículo eléctrico, de la calefacción eléctrica ¿no? y tenemos que poner todo eso con energía renovable. Entonces, tenemos que también subir en escalones de acceso a la energía renovable nosotros también. ¿no? Y, en, y en eso también, en España, pues, estoy metido, ¿no? en, en esa parte de, que ya es diferente, ¿no? Que es a través de, de una empresa que se llama Comunidad Solar, donde soy cofundador y lo que hacemos es llevar la energía a las personas que no tienen... Un, un tejado. También hacemos instalaciones en, en chalets ¿no? y viviendas eh, unifamiliares donde sí que hay espacio, pero incluso en estos chalets o, o viviendas hay veces que te caben seis paneles y necesitas doce. Entonces, los otros seis lo que hacemos es que las personas los puedan comprar en una comunidad solar, ¿no? en remoto, y tener una participación de esa comunidad para recibir la energía de tus paneles en tu casa a través de la factura de luz. Porque tenemos una comercializadora que conseguimos llevar toda esa energía a coste cero durante 30 años a tu casa. Entonces, lo pagas una vez el panel y tienes energía gratis durante 30 años. ¿no? Entonces, esto también es algo que va a revolucionar ¿no? en, en España el, el mercado eléctrico y, y va a revolucionar la forma en la que nos relacionamos con la energía porque vamos a ser productores y no solo consumidores, vamos a producir nuestra propia energía. Y el que produzca más energía de la que consume tendrá facturas cero. Entonces, este es el objetivo también de que todas las personas en España y en Europa tengan también acceso a la energía de forma directa. Es decir, que puedan aprovechar también de los beneficios de esta energía que es la más barata de todas las energías a día de hoy. Es súper barata. Y ahora mismo, como estamos haciendo la transición, es, es que grandes empresas de nuevo tienen... Estas energías renovables que antes les pusieron palos en las ruedas es para poder tener tiempo para meterse de lleno, ¿no? Y tener esta transición bien atada para que no cambie nada. Pero tenemos la oportunidad en los próximos 10 años que en esta transición cambie también quién tiene la propiedad de estos activos de generación. Es que, es que no es menor esto que dices, ¿no? Porque al final a día de la generación... Eh, eléctrica está mal lo que has dicho tú, de unos pocos. Sin embargo, con el modelo de pues, solar, porque ya lo vemos en, la, en las viviendas, ¿no? Bueno, tienes las placas directamente, como tú has dicho, que, que, que me flipa, ¿no? Este modelo de que puedo comprar las placas si no están en mi casa, eh, la generación está también ¿no? como, como distribuida en, entre toda la gente, cada uno tiene como su generador. Parece súper, súper chulo. Eh, Nos ¿no o sea. De todo esto que has dicho, por ejemplo, de Comunidad Solar, yo me huelo que os hayan puesto trabas. Es decir, que, que no le está haciendo gracia a alguien porque al final es saltarte un poco el modelo tradicional, ¿no? Sí, y, y no es fácil porque la factura eléctrica, tenemos que llevar esa energía a través de la factura eléctrica. Y tenemos que pagar, sin exagerar, como 14 tipos de impuestos y cargos para llevar esa energía, ¿no? Y que al final son impuestos y cargos que se han ido acumulando, ¿no? Y ah, tienen, tienen, tienen sentido que algunos estén ahí, pero es demasiado complejo y también es, su, supone una gran parte de la factura de luz el tema de los peajes y, y cargos y los impuestos en comparación con la parte variable, ¿no? Que es el coste de la energía. Entonces, oye, pues si la energía te cuesta producir 10, al final tienes que pagar 20, ¿sabes? Para poder recibirla. O sea que entre peajes, cargos y impuestos estamos hablando de que el, la mitad de la factura de luz es, es un coste fijo ¿no? independiente del precio del mercado entonces por eso siempre es más rentable tener los paneles en tu tejado ¿no? porque te ahorras tener que comprar energía ¿no? o, o, o que te transporten la energía de tus paneles desde fuera porque ahí tienes, que pegar los, ahí tienes que pagar los peajes de transporte pero aún así como al comprar unos paneles tu tu coste de energía es cero, donde otros pagan 20, pues tú pagas, pagas 10 ¿no? por esa, esa energía. Incluso si tienes más producción de lo que tú consumes, esa energía se vende al mercado y te pagan 10. Entonces, puedes conseguirte una factura cero teniendo más o menos el doble de producción que de consumo. Vale, vale, vale, vale. Pero es... Es que esto que has dicho yo, yo tengo, cuando lo estoy investigando, sí que es algo que he visto, ¿no? Que es que, que dices venga, pongo mis paneles, pero aún, aún así es complicado no pagar, ¿no? Porque al, fi, al final, eh, eh, incluso con una... Y, y, a, y a esto ya es una pregunta como más personal. Es decir, si, si tú pones paneles en tu casa y generas energía en exceso, Tampoco es tan obvio que vayas a ganar dinero, ¿no? Porque es una cosa que se me ha ocurrido. Bueno, pues pongo, si puedo, pongo mogollón de claro. paneles, invierto un poco más y, y yo qué sé, un cálculo rápido te viene a decir que debería poder generar pasta. Pero, pero luego en la práctica, cuando he investigado, me ha parecido que es más complicado que pongo más paneles y gano claro. dinero. Es, es lo, que, lo que hablábamos, ¿no? Que... Uf, tú al final estás generando unos excedentes, ¿no? Se llaman estos excedentes de energía solar que los viertes a la red y efectivamente los vendes al mercado y el mercado te paga 10. Pero luego tú por la noche, cuando no estás generando energía y necesitas coger energía de la red eléctrica, lo estás pagando a 10 más 10 de impuestos y ¿no? de peajes. Entonces, estás pagando a 20. Entonces, al final tienes que verter también en tu casa el doble de energía para poder compensar la energía que estás consumiendo por la noche. Esto no ocurre si tienes una batería física real ¿no? en tu casa, donde tú almacenes esos excedentes en vez de verterlos a la red. O los metas en tu vehículo eléctrico, incluso que tu vehículo eléctrico pues sea bidireccional y te dé energía por la noche, que ¿no? tiene una gran batería los, los coches eléctricos. Claro. Entonces, hay una gran revolución ahora, ¿no? porque tenemos que cambiar los, los coches, tenemos que poner los paneles, tenemos que cambiar la calefacción ¿no? y, y todo eléctrico, y todo y tiene que funcionar de forma coordinada. Entonces es como, wow, tenemos unos cuantos años de que la gente se entere de cómo funciona esto, que la gente empiece a tener este tipo de dispositivos en casa y al final tener un panel solar, ya sea remoto o en tu casa, va a ser como tener una nevera o una lavadora, va a ser lo más lógico, igual que tener un, un vehículo eléctrico o una calefacción eléctrica. Pero hay una transición ¿no? en la que la gente se, no, no entiende y se, y se despista. Una pregunta. Eh, yo soy un poco novato de energía solar, eh, algún conocimiento tengo, pero entiendo que todo esto pasa porque la energía no se puede almacenar, ¿no? Y entonces la tienes que, que transportar de alguna forma a, a otro sitio, ¿no? Eh, ¿Tú eres consciente de qué avances se, está se, se están haciendo en, en estos aspectos? Eh, si quizá se podría llegar a algún punto en el que se pueda como almacenar de alguna forma o en comunidad generar este tipo de, de excedentes uh -huh. no sé un poco sí, por, sí. por saber tu, tu opinión yo es que soy un poco desactualizado en, en esto afortunadamente efectivamente hasta con, con la clave la clave de tener un sistema 100% renovable es que seas capaz de almacenar la energía cuando hay sol, cuando hay viento ¿no? y consumirla, pues cuando la gente la necesita consumir, que igual es por la noche o, o por la mañana hay un pico, entonces no, no hay un casamiento entre lo que se produce y lo que se consume, entonces tienes que tener un sistema de almacenamiento. Afortunadamente de nuevo la tecnología ya está resuelta, es decir, con la entrada del vehículo eléctrico el coste de las baterías de litio ha bajado tremendamente y salen los números, te sale más barato tener un sistema de solar con baterías de litio ¿no? ya sea a pequeña escala o a gran escala ¿no? una gran planta que tener un sistema de, de gas o de carbón que puedes arrancar cuando quieres o de diésel y te da electricidad cuando a, a demanda ¿no? cuando, cuando tú la necesitas sale ya más barato meter esa doble combinación de solar más batería que tener funcionando eh, estas plantas de combustibles fósiles entonces afortunadamente la tecnología está ya y es un problema de financiación y distribución. Es como, bueno, que la gente y de y también de marketing ¿no? y de comunicación y visibilidad, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Divulgación, que la gente entienda que se puede ahorrar desde el primer mes si consigue una financiación para tener un sistema de energía solar en casa. Y es fantástico esto porque hemos empezado hablando de comunidades en Honduras, en Mozambique, en, en África, que necesitan hacer una transición de combustibles fósiles. A un sistema de energía solar con un préstamo y tal pero es que eso mismo tenemos que hacerlo nosotros también tenemos que tener un sistema de energía solar en nuestra casa tenemos que igual pues pedir un préstamo para poder pagarlo y con el ahorro el ahorro va a ser mayor que la cuota del, del préstamo entonces esto que se vive en otros lugares ¿no? a una escala más pequeña con sistemas más pequeños aquí también tenemos que vivirlo en esos escalones donde ya tenemos que tenemos un sistema más grande ¿no? más potente Qué heavy, total. Sí. No sé si quieres preguntar tú, cortito. Dale, dale, dale, Lucas, que no eh, yo, a yo me he quedado con un poco con una, una dudilla de una cosa que hemos hablado antes. Cuando te vas al Amazonas, a mí es que todo eso me flipa. <risa> Entonces, eh, has dicho que con Life Humanity, eh, tú lo que aportabas a los emprendedores y demás de, era un poco estructura, ¿no? Formación. Quería que me contases un poco qué es lo que aportas. O sea, ¿cómo tú como Eugenio te vas ahí? ¿Y qué es lo que les das? ¿Qué estructura les das? ¿Qué formaciones les das? Vale. Al final, la formación para montar eh, empresas de energía solar, por ejemplo, en la última que hemos dado ha sido en Colombia recientemente con unos emprendedores eh, colombianos que venían haciendo distribución de, de sistemas de agua, saneamiento y energía y se dieron cuenta de que la parte de energía era una, un, un problema financiero. ¿no? Y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 Cuando una familia no puede pagar una cuota mensual le pones un sistema más pequeño en vez de subirle los años ¿no? porque aumenta el riesgo y también aumenta el coste financiero. Es decir, que, que entiendan todo este know-how de cómo hacer un buen product market fit y un buen modelo financiero y un buen modelo operativo también con sistemas de, de gestión y operación de todos estos clientes porque al final te conviertes en una empresa de energía rural para que sean capaces de, de pasar de atender a 100 familias a, a 100.000 o a 10.000, ¿no? Entonces, es un, son como acompañamientos que duran años en los que les formamos según las necesidades y los horizontes que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, el, en Colombia, pues, les hemos formado para que pasen de 100 sistemas a, a 500, ¿no? de energía solar. Entonces, ha sido un, un cambio porque han tenido ya que meter otros mecanismos, ¿no?, a nivel operativo y a nivel financiero, para pasar de ese escalón. ¿no? Y, y este año pues la formación va a ir enfocada a que pasen de 500 a 2.000. ¿no? Entonces, siempre tienes que ir pe pegando pequeños saltos y acompañándoles durante un largo periodo de tiempo. Y los emprendedores tienen que estar en el punto de, de tener esa necesidad de recibir esa formación y esa voluntad también de recibirla. Qué guay. Eh, Eugenio, quería, quería, voy a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Porque quería también entender que me parece muy chulo, y es al final has montado varios proyectos, varias empresas, eh, desde una non-profit hasta la parte crowdfunding, que, que, que está un poco entre medias, ¿no? Porque tiene una parte de impacto, y luego la, la parte de, de comunidad solar, que es, es más como una empresa al uso, ¿no? Por, por decirlo así. ¿Cómo es...? ¿Cómo visionas tú el modelo de negocio, por decirlo así, para que todo esto funcione? Porque hay una parte de impacto, pero claro, también hay que sostener pues, eh, evidentemente lo que estás diciendo tú. ¿no? Ahora hay que hacer marketing de todo esto, hay que darlo a conocer, hay que empujar, necesitas gente trabajando y esto hay que financiarlo de, de alguna forma. Y, y entiendo que, que tú has creado estos proyectos conectados de alguna forma para poder financiar ¿no? y poder pagar estas actividades. Bueno, son cada uno es independiente y, Intentamos que cada uno tenga su sostenibilidad ¿no? sin depender de uno o de otro. Entonces, por ejemplo, en, en comunidad solar, que es lo más evidente, pues al final somos promotores ¿no? de parques solares e incluso tenemos una hidroeléctrica también que la, que la estamos vendiendo a la gente. Entonces, nosotros construimos esas centrales de generación de energía solar y re renovable, no, nos cuestan uno y la vendemos a uno con dos. ¿no? Entonces, tenemos ese margen de, de 0,2 que nos permite cubrir pues las 40 personas ¿no? que, somos, que somos aquí y, y hacer toda esa campaña de visibilidad y hacer toda esa operación durante 30 años, ¿no? De llevar la energía, etcétera. Y luego, eh, pues, una instalación es parecido, ¿no? Porque también en Comunidad Solar no solo hacemos esa parte de comunidades remotas, donde puedes comprar paneles en remoto. sino sea, también la parte de instalaciones, ¿no? Pues ahí lo mismo, tienes unos, unos costes, le pones un margen, ¿no? Y, y con eso, pues, tienes tú, para cubrir tus costes, y sí tiene un poco de beneficio. Y luego, en, en Solar Crowd, al final nosotros cobramos al proyecto por publicarse en la plataforma. y Le cobramos una, una parte de, de, de porcentaje, ¿no? De, de, de interés. Entonces, el, el inversor pone su interés, nosotros ponemos nuestro interés y al final ahí conseguimos cubrir, eh, darle al, al inversor su rentabilidad, a nosotros cubrir nuestros, nuestros costes y ser capaces de invertir también en mayor visibilidad, invertir en el proyecto para seguir creciendo. Y luego con Light Humanity es un modelo más complejo. Con una inversión más paciente. Porque ahí el modelo de sostenibilidad es en apostar por X emprendedores, darles eh, formación y llegar a invertir en el capital de las empresas que creen. Pero nosotros no empezamos diciendo, bueno, te invertimos y te formamos, sino te formamos y si nosotros vemos que tiene potencial y que tú quieres, pues somos tus socios e invertimos contigo. Y al final ten en cuenta que es una... Es sin ánimo de lucro, es decir, que es una inversión que se hace para poder cubrir eh, ese coste y, y no tener que pedir donaciones ¿no? de forma eterna. ¿no? Tener un modelo en el que digas, bueno, pues si toda esta formación, y toda esta dedicación que te hemos dedicado da sus frutos, quizás en 10 años tenemos un retorno que podemos dedicar a la siguiente generación de, de emprendedores. Entonces, es más complejo, es más a largo plazo... Y al principio estamos teniendo que depender de empresas y fundaciones que apoyan nuestra labor y también personas, ¿no? que de hecho que están, son socios de Light Humanity que mensualmente aportan ¿no? eh, su, su dinero para que hagamos esta parte de formación y academia, hasta que sea un modelo más sostenible ¿no? y que no tengamos que depender de, de esas donaciones. ¿no? Pero en los primeros 10 años del proyecto vamos por el 5, ¿no? todavía nos quedan otros 5 donde todavía tenemos que pedir ese, esas donaciones para poder hacer nuestra actividad. Vale, perfecto. Entonces, esta parte que, que tiene lógica, ¿no?, de, de la Humanity, pues, pues ten, tenés ese apoyo. Eh, y para la parte de, de solar SolarCloud, Comunidad Solar, ¿habéis tenido inversión? ¿No? Porque, claro, entiendo también que SolarCloud... Eh... Es un modelo un poquito más directo, pero también al final prestas el, el, el dinero, el interés tarda un poco en volver, al, al principio tiene menos volumen, eso es complicado fina, es financiar tus fin, operaciones. ¿no? Sí. sí, sí. sí Hemos recibido eh, financiación tanto en Solar Crowd como en Comunidad Solar de inversores de Venture Capital uh -huh. y todavía de, de fondos Hemos utilizado en Comunidad Solar algún fondo como un vehículo, pero no tanto para el capital, sino para operaciones financieras, ¿no? De compra de activos y luego la venta. Y al final, como dices tú, pues cuesta, cuesta arrancar. En Comunidad Solar empezamos haciendo la parte de instalaciones de energía solar con una pequeña ronda entre los socios fundadores que fue de 200.000 euros. Y con eso conseguimos eh, llegar a tener una sostenibilidad eh, y un... Y un flujo de caja que nos permitiese lanzar la siguiente línea, ¿no? Que era el autoconsumo remoto. Entonces, al final del año pasado, Comunidad Solar facturó 6 millones de euros y esto nos ha permitido eh, impulsar el autoconsumo remoto, ¿no? Que, pero es verdad que el autoconsumo remoto hemos tenido que hacer una ampliación de capital de más de 2 millones de euros eh, para poder lanzar estos parques solares, ¿no? Que es, un, es un negocio altamente intensivo, ¿no? Al principio hasta que consigues ya poder vender esos parques y poder, que la gente tenga el acceso a, a, a esos paneles remotos. En Solar Crowd eh, tiene una escala un poco más pequeña todavía que, que Comunidad Solar porque ha empezado un poco más, más tarde, pero también estamos en esa inercia. ¿no? Este año lanzaremos también una ronda de ampliación de, de capital y tuvimos ya una, una primera inversión y es, estamos ya muy cerca de break-even. es decir, que tenemos caja todavía para, para aguantar todo el año y el año que viene. No es tan urgente, esa ronda de ampliación sería para acelerar un poco, para tener más visibilidad, tener más inversores y poder aprovechar ¿no? Todo, toda la oportunidad que hay cuanto antes, ¿no? que esos proyectos no tengan que esperar tanto a ser financiados no los que tenemos en cola. Y los, los inversores llevan entendiendo, que, que entiendo que sí, ¿no? Es decir, como hablas con fondos, con Venture Capital, ya ¿van entendiendo tanto la, la importancia y necesidad como el futuro de, de todo esto? ¿O todavía hay algunos que, que les cuesta ver la oportunidad? No, no, son bastante avispados y saben que va por aquí el futuro. O sea que... y sobre todo, ¿se tiene muy en cuenta a la hora de meter pasta en estas cosas el tema sostenible o es quizá un poco más cliché y realmente está por ahí, pero lo que importa es el retorno? Hay de todo. Hay fondos que solo invierten en, en proyectos que tienen impacto social, por ejemplo. Otros que solo invierten en proyectos que tienen impacto ambiental o, o social. Y hay otros pues, que les importa más lo, la parte de, de los números. ¿no? Siempre intentamos buscar inversores que, que sea smart capital, ¿no? que, que aporten, aparte del dinero, que el dinero hay mucha gente con mucho dinero que te lo puede poner, porque eso estás en una industria emergente, bien, pero... Queremos socios que se sumen, que puedan aportar. Por ejemplo, en la, la anterior ronda de, de Comunidad Solar, pues eh, han aportado al capital eh, y se han sumado como socios los fundadores de Vector4, que fue el mayor eh, fondo de activos de energía renovable del mundo y fue español y, y al final eh, Antonio y Edu son personas que llevan 30 años desarrollando parques fotovoltaicos por todo el mundo. Y que son personas que tienen una trayectoria increíble y que les encanta la misión y que pueden aportar más allá de su, su dinero. ¿no? Pueden aportar con toda la visión que tienen, la red de contactos y ayudar a empujar a que Comunidad Solar sea una, una gran empresa en un futuro. ¿no? Con, además con unos principios y valores muy claros. ¿no? Porque ya cuando, cuando te has pasado el juego, pues dices, bueno, pues aparte de tener... Este capital quiero generar un impacto ¿no? y, y el propósito de comunidad solar no es tanto hacer ricos a los socios, ese no es el propósito, el propósito es eh, democratizar los, act los activos de generación renovable, que la gente pueda tener acceso a la energía solar. ¿no? Si por el camino también lo, los socios eh, consiguen ganar dinero está bien y los inversores y los que han apostado tiene sentido ¿no? porque han hecho un riesgo ¿no? y una apuesta y han dedicado su energía. Pero el, el, no nos tiene que despistar esto del objetivo, ¿no? Entonces, siempre metemos a inversores y a personas en solar crowd en Comunidad Solar y también en Light Humanity, ¿no? Que recibimos ese dinero, que están alineados, ¿no? Con el propósito y que entienden la misión. Y, Pregunta que, que entiendo que no, no. pero yo qué sé. La, es, estas grandes eléctricas que conocemos tienen ramas de inversión y les interesa meter esto. Eh, A lo mejor no son el tipo de inversores que querrías o directamente es algo donde no están mirando. Es algo todavía que todavía no están mirando porque su modelo se basa en venderte la energía durante 30 años, no en, en, no en venderte la planta de producción. Entonces es como tienen que reinventarse. Y ojalá nos copien. Tar o temprano. ¿no? Y porque significará que las, hemos conseguido la, el objetivo, ¿no? que es transformar esa, esa industria y hemos conseguido que los activos, que nos saltemos un intermediario, ¿no? porque también la energía también es transversal en, en, para, para nosotros, ¿no? eh, aquí en España, y hay personas que les cuesta ir, y pagar la factura de luz y les, y les duele, ¿no? sobre todo con la crisis que hemos tenido últimamente. Entonces, quitarnos empresas que lo que hacen es tener un modelo muy lucrativo y poco con, con poca competencia, ¿no? Un poco de otro siglo, ¿no? No, no, no el siglo en que estamos ahora, ¿no? Donde, donde hay muchas empresas compitiendo para dar un buen servicio, ¿no? Sino que estas empresas se han constituido como, como un oligopolio, ¿no? Donde hay un fallo de mercado y ponen el precio que les da la gana. Y desvirtúan el mercado con, con su capacidad, ¿no? De, y, y han recibido multas por ello y les da igual, porque la multa igual es de 50 millones, pero ellos han generado mil millones ¿no? con, ese, con ese movimiento de modificar el mercado. ¿no? Entonces, ojalá, ojalá esto consiga que, nos, que, que cambien también su modelo y que empiecen a mirar este tipo de... Porque también es un, es un negocio estable, ¿no? Igual no es tan lucrativo como el vender la energía a 30 años, tener una, un alquiler de alguien durante 30 años, pero le vendes una casa, ¿no? Y, y está bien, alguien tiene que venderle la casa en vez de alquilársela de forma eterna. Entonces, ojalá esto, esto suceda. y un, es, es que me parece genial. Eh, hablando de, de, del futuro y de opciones, eh, sabiendo que te flipa todo el tema solar, ¿pero es solo el tema solar o es también la energía en general? Porque en la energía también hay un montón de posibilidades. ¿no? está Bueno, está el tema de la fusión, que quizá algún día eh, no sé. Yo, yo he visto eh, eh, cuando estuve en el MITV. Unos avances que están haciendo ahí muy guapos y que no sé cuándo saldrán, pero que es que hay muchas posibilidades en esos términos. Eh, me gustaría saber un poco tu opinión de hacia dónde va todo esto y si también lo estás explorando. Sí, el tema de la energía y la civilización está muy conectada. Y de hecho hay como una, un framework, una teoría ¿no? que habla de cómo ahora somos civilización tipo cero, pero hay civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y pasas de 0 a 1 o de 1 a 2 dependiendo de la cantidad de energía que eres capaz de aprovechar. Entonces, la tipo 1 sería aprovechar toda la energía que hay en el planeta. ¿no? Estamos hablando de energía geotérmica, energía eólica, energía hidráulica, energía solar. La más grande es la solar. Bestial. Y cuando habíamos conseguido aprovechar toda esa energía, pues tenemos una realización pues, tipo 1. ¿no? Hemos, hemos llegado hasta aquí quemando zumo de dinosaurio, ¿no? que, que es algo pues, que se, es finito y se acaba y que, que tenemos que agradecer que, que lo hemos quemado porque hemos han dado un impulso increíble y la energía renovable, los, las tecnologías de aprovechamiento renovable se han desarrollado gracias también ¿no? a ese crecimiento y, y han sido financiadas ¿no? por, ese, por ese crecimiento. Y, pero tenemos la oportunidad de tener un sistema que sea sostenible y que no, que no tenga un cronómetro, ¿no? Y pues quedan 50 años hasta que se acabe el gas natural, quedan 100 años hasta que se acabe el carbón. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, cuando ya eres capaz de aprovechar toda la energía del planeta, entras en civilización tipo 1. Y la civilización tipo 2 es cuando eres capaz de aprovechar toda la energía de tu sistema solar. Que eso son como cosas muy futurísticas para... De, de Star Wars, ¿no? Donde ya pues, pues pones una... Envuelves el sistema de Esfera de Dyson típica sí, Dyson de Star Steelers, Wars. Sí. Y, y luego ya es cuando consigues aprovechar toda la energía de tu galaxia, ¿sabes? Entonces ya eres tipo 2 eh, tipo y ya cuando... Pues entonces ya empiezan las, las locuras, ¿no? Ya empiezas a acumular energía de otras galaxias. Entonces como que... Y esto creo que la gente ya empieza a ver, ¿no? Porque los... cada año que pasa consumimos más energía y tenemos cosas que requieren más energía. Ahora, por ejemplo, queremos eh, pensar en, en un post para LinkedIn, ¿no? Porque queremos publicar algo en LinkedIn. Antes publicar algo en LinkedIn, pues suponía hablar en la plaza del pueblo con la gente y decir algo, ¿no? Ahora es, bueno, voy a hablar con ChatGPT, a ver qué me ayude a dar ChatGPT Consume Energía, voy a publicar esto con esta foto en LinkedIn, que eso ya está en la nube que consume una energía y está ahí por para siempre, ¿no? Para siempre, entre comillas. Entonces, como que todas las acciones se van como, tienen una huella energética y esa huella energética parece que va increciendo y ahora la gente dice, oye, pues me voy de vacaciones a, a Roma y cojo un avión. Ese avión, pues, será eléctrico en algún momento. Y, y claro, al final... Tenemos que hacer también una educación de reducción de energía, ¿no? Dice, oye, pues no consumas tanta energía porque es finita, pero la gente lo que quiere es que no sea finita. Oye, que yo quiero me quiero ir a, a Roma de vacaciones, déjame, ¿no? Déjame irme, invéntate algo invéntate un avión renovable. Me dice mucha gente, oye, oye, no, saca ya el hidrógeno renovable para que los aviones, ¿no? Porque a la gente le gusta eh, explorar, le gusta explorar los límites, ¿no? Y viajar y, y consumir esa energía, salir a cenar, tener viajes, es como... Es algo que está muy en la naturaleza humana y creo que es muy difícil de parar. Y la gente querrá ir a Marte. Entonces, tú sabes la cantidad de energía para ir a Marte. Es una barbaridad. Entonces, al principio, pues, será como los aviones, ¿no? Que solo unos pocos podían viajar de Londres a Nueva York, ¿no? Pero ahora, pues, unos muchos pueden viajar de Londres a Nueva York. Y todavía son pocos, ¿eh? eh todavía es caro eh, la, la energía porque está basada en combustibles fósiles. Pero cuando, cuando como dice Lucas, cuando tengamos la parte de fusión y mejores sistemas de aprovechamiento renovable, pues igual un viaje de, de Madrid a Nueva York pues igual te, te, te cuesta 20 euros, ¿no? como te cuesta el ave de Madrid a, a Barcelona. ¿no? Entonces es como, es, creo que no somos conscientes de que quedan miles de años de desarrollo humano y que, la, y que ese desarrollo va ligado a la parte también de, de energía e infraestructura energética. Y que es, esto es un, un vector de, de prosperidad, ¿no? Y de, pero es verdad que también puede ser, es, es, es controvertido, porque puede ser un vector de destrucción. Es decir, que toda esa energía puede ser destructiva. Y, y, es, y es un equilibrio. Puede servir para crear cosas increíbles o para destruir a un nivel increíble también, ¿no? Y hemos, eso lo hemos visto... Tipo, tipo hemos, el proyecto sí. Manhattan, ¿no? Un poco. Claro. Entonces si sí, ahí necesitamos eh, educación, filosofía, ética y política para que los sistemas de energía renovable los aprovechemos de una forma inteligente y no destructiva y que no nos empecemos a bombardear con, por ejemplo, energía nuclear o no hagamos un sistema en el que unos tienen energía y otros no un sistema injusto además, un sistema injusto por nacimiento, es decir, que depende de dónde naces. Es como un, como la película de In Time, ¿no? Que depende de dónde naces, pues tienes un tiempo de vida mayor o menor. En este, en este caso, en este mundo es, tienes unos recursos menores o mayores y esto es muy triste y es algo que la humanidad tiene que conseguir resolver y la tecnología no es la respuesta porque la tecnología... Va a hacer que la gente más rica tenga todavía más recursos y tenga más tecnología y sea más rica. Es un tema también político y de sociedad el intentar apoyar a estos países emergentes para que no se queden atrás y que tengan una, una igualdad de oportunidades, que no quiere decir una igualdad de resultados, pero sí una igualdad de oportunidades sería algo que tendríamos que aspirar como humanos. Y también que esta igualdad de oportunidades no sea a costa, que también pensemos en las otras especies y otros seres vivos, ¿no? Que, que no sea a costa también de su sufrimiento. Entonces, tenemos como muchos retos también a nivel morales y éticos con el crecimiento. Y bueno, crecimiento, pero ¿a, a qué costa, ¿no? ¿Cuánto...? ¿Qué coste tiene que yo coja un avión, ¿no? ¿A quién estoy perjudicando? ¿Y, ¿Y cuál es la trazabilidad de mis acciones? Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer por ahí con el tema de la trazabilidad de las acciones de cada uno. Total, y yo creo empezando empezando con la conciencia, ¿no? De eso. O sea, ahora que tú estás comentando todo esto de la huella energética y tal, claramente es algo que en algún momento he escuchado, pero sinceramente es muy difícil llevarlo en tu día a día, ¿no? El, pues, pues justo has hablado de Roma, ¿no? Yo estoy en Roma ahora mismo y ayer cogí un avión. Pues no se me ha pasado por la cabeza pensar el impacto que tiene esa huella energética, ¿no? Pues, Entonces, ya, si quieres te lo digo, Lucas, para que te asustes un poco. Yo, cuando, cuando me enteré de esto, pues al final nos asusta y, y tiene que tomar acción. Eh, coger un avión de Madrid a Roma son aproximadamente por cada pasajero una tonelada de CO2. Una tonelada de CO2, dices, es que ¿eso que Es mucho o poco. Bueno, pues todo tu consumo energético son como 5 eh, toneladas. ¿no? Todo lo que consumes, o sea, toda tu huella de CO2 en un año son 5 toneladas. Entonces, ya ese viaje, ya además si lo haces y de vuelta ya son dos, ya supone como un 20-30% de toda tu huella ecológica. Y tu huella ecológica es, es grande. O sea, para vivir todo un año tienes que producir comida, eh, ropa, un montón de, de electrónica y coger el avión ya eso ya es un 20% más. O sea, es como Es de alto impacto. Y esto pues tenemos que solucionarlo con combustibles más eficientes, ¿no? Intentar coger menos aviones, crear hyperloops, ¿no? Que sean más eficientes o, o lo que sea. Pero también, si es inevitable o si no queremos renunciar a eso, tenemos que ser responsables. Y la diferencia entre un adulto y un niño es que al niño, el adulto le, re, le limpia la... La caca, ¿no? Cuando se hace caca o cuando tira algo al suelo, porque todavía es un niño, no es responsable. Y un adulto, cuando genera un desecho, pues le pedimos que, que no lo tire, ¿sabes? Que, oye, pues hazte responsable de tu basura, ¿no? Entonces, esto es un concepto que es duro porque no nos han educado en esto, pero el consumo energético genera un impacto y es algo que echamos a la atmósfera como, bueno, ya está, como el que tira una colilla en la playa, pues ya está, ¿no? pero que tiene un, un impacto bestial. Entonces, la forma de recogerlo también es, oye, pues parte de tus ingresos como humano tienen que ir a proyectos de captura de CO2. Estamos hablando de proyectos de plantación de árboles, de reforestación, que hacen falta y, además, son también en países emergentes. Entonces, también haces una solución. Y, y aquí hay un proyecto en Barcelona español que es fantástico, se llama Tree Nation. Se han hecho una comunidad bestial de plantadores de árboles. Yo he plantado un montón de árboles en Trination, es súper fácil. Y puedes plantar un árbol desde 50 céntimos en Madagascar, ¿sabes? Y vas compensando ahí tu huella de CO2 y ayudas a esa gente a tener un ingreso por plantar un árbol por una acción que tú has hecho que también les perjudica a ellos, ¿no? Porque los que más sufren el cambio climático son las personas que están en estos países. Porque les afecta en su sistema productivo, en su sistema de pesca... Les, les cambias el clima, les cambias su, su forma de vivir. Entonces, esto es como mirarnos al espejo y es una realidad muy dura, y a mí esto antes me, me tocaba a un nivel emocional muy fuerte y estaba muy frustrado y era un activista energético. Y ahora estoy más como, bueno, no eches la bronca a la gente, Eugenio, busca soluciones para que la gente pueda hacer las cosas. Eh, poco a poco, sabes, yo también cojo aviones y intento ser responsable, hay veces que no lo soy. O sea, que también hay que mirarse al espejo uno y decir, bueno, mis batallas son muchas en esta vida, no puedo dedicarme a esta. O sea, que hay gente que su batalla es otra y que nos tiene que delegar a otros esta batalla de la, de la parte energética, ¿no? Igual vuestra batalla también está en, la, en visibilizar estos proyectos, ¿no? Y con eso ya hacéis vuestra contribución. O sea, que hay que tomarse esto que digo también con, con positivismo y filosofía y decir, bueno, vamos a ver si entre todos... Tenemos un poco más de inteligencia colectiva y aprendemos y nos ayudamos a ser más sostenibles. ¿no? Y sostenibles sí. quiere decir que la acción de hoy no perjudica a la generación del de mañana. ¿no? Y ahora mismo estamos en un modelo insostenible donde la generación del mañana nos importa bien poco. Porque no, también por un falta, de, falta de, de educación y conocimiento y conciencia de lo que estamos haciendo, lo que está perjudicando. ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en estos 10 años consigamos una transición y el objetivo del mundo... El objetivo que se ha marcado desde Europa y que luego otros países han adoptado es que en 2050 seamos neutros en carbono, Es decir, que por cada CO2 que tiremos a la atmósfera, cojamos ese CO2 por otro lado. ¿no? Pero es que eso no es suficiente. A partir de 2050, el objetivo para 2100 es sacar todo el CO2 extra que hemos metido para volver a condiciones preindustriales de... Donde, donde teníamos un nivel de, de CO2 que no nos ponía en riesgo ¿no? de nuevas edades de hielo, por ejemplo, ¿no? o, o nuevas cosas catastróficas que no somos capaces ni, ni, ni de imaginar porque no hemos vivido, que son cosas que son ciclos de la Tierra, ¿no? donde pues, los cascos polares se, se deshielan, sube el nivel del mar 120 metros, es decir, que son cosas que no sabemos eh, cuándo pueden pasar ni cómo van a pasar, pero que existe ese riesgo si jugamos a hacer un experimento de vamos a meter un gas de efecto invernadero y aumentar la temperatura de la Tierra, a ver qué pasa. Pues es un experimento muy tonto y creo que no nos podemos permitir jugar a ese juego. y Tenemos que este siglo resolverlo y para resolverlo hace falta gente que lo entienda y que ponga su tiempo, su dinero y sus energías a trabajar. Y para eso hay gente como yo que crea proyectos en los que la gente se lo pongo fácil. Oye, pues mira, ponte placas en tu casa, invierte en energía solar en, en estos países... Ayuda a formar emprendedores para acelerar todo esto. Y eso es un poco mi misión, decir, vamos a dejar de hacer este, este juego de desigualdad y de calentamiento global y vamos a empezar a jugar a, a juegos sostenibles donde sean los escenarios un poco menos locos. ¿no? Bueno. Toc tocando esto de sostenibilidad, Eugenio, también eh, quería preguntarte por... por la cara un poco quizás, no sé si oculta, ¿no? pero de la energía solar, es decir, ¿cuáles son los problemas que puede generar futuro? ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos que tener cuidado? Pues casi todas las veces que ha habido algo, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeña, pues la, la, la, la lucha era por reducir el consumo de, de cartones porque había mucha deforestación ¿no? y, y, y eso llevó al más uso de plástico y luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que el uso de plástico traía que no lo podíamos reciclar y ahora volvemos a un modelo de producción más sostenible. Sé que la, la, la parte solar tiene muchas ventajas, pero también tiene algún punto Totalmente. inconveniente que creo que son las placas, ¿no? Mayoritariamente. Sí, al final, yo tengo un panel solar de mi abuelo que funciona todavía y tiene un montón de años. Y en, en La Cañada Real, de hecho, que es un barrio donde hemos instalado un montón de paneles solares, hemos instalado paneles solares que tenían 20 años y todavía funcionan perfectamente. Pero es verdad que tiene una vida útil, vamos a decir, de 40 años. ¿no? En 40 años pues ya tienes que reciclarlo. Y como es un producto todavía nuevo, no hay suficientes empresas de reciclaje. Entonces, hay paneles que están pues, en, almacenados, ¿no? esperando a que alguien le saque partido. Y, y es un problema de que todavía las, el sistema de reciclado de esos paneles no genera suficientes ingresos para poder cubrir los costes del procesado. ¿no? Entonces, vamos a tener que a nivel político, de nuevo es una solución política esta, Generar incentivos para que aparezcan empresas de reciclado que puedan ser sostenibles y ganar dinero haciendo este modelo, ¿no? De decir, oye, voy a coger estos paneles y voy a coger el aluminio y el vidrio y el silicio y lo voy a, eh, lo voy a meter en una economía circular. Es decir, que lo voy a reciclar y lo voy a utilizar para otra aplicación, ¿no? Al final son materiales útiles pero que hay que gastar energía para, para reciclar un panel. Y también hay que gastar, eso es la parte de final de la vida, ¿no? pero en el inicio de la vida hay que gastar energía para crear un panel. Ahora mismo para crear con la, con la oblea de, de, de, de, de silicio tienes que alcanzar una temperatura de unos 380 grados. Entonces, hay una nueva tecnología que ya son solo 200, entonces vamos como bajando el nivel de energía que necesitamos ¿no? para construir un panel solar, pero efectivamente construir un panel solar tiene una huella en su fabricación y luego en su transporte también. ¿no? Afortunadamente, los números son que un panel solar, cuando se pone a funcionar ¿no? en una casa, al cabo de 3, 4 años ya ha compensado su huella de carbón. Es decir, que ya ha conseguido evitar pues que utilices plantas de gas natural o de carbón que consigue que ya la energía que, que se ha gastado esté justificada ¿no? y, le, y la contaminación que ha creado ese panel ya se haya justificado a los cuatro años. Y tienes otros 36 años de energía limpia de verdad. ¿No? Y esa energía y ese panel puede ayudar a fabricar otros paneles. Entonces entras en un ciclo positivo en el que, bueno, si los paneles nuevos se fabrican con energía renovable, pues tienes menor huella. Y al tener menor huella, pues tienes un panel mucho más ecológico. ¿no? Entonces, bueno, es un, es un reto y que también ahí tenemos que, que abordarlo en, este, en, estos, en estas décadas. No, no podemos esperar. Bueno. Y conectado ya con todo esto, ya para, para ir acabando, también te quería preguntar por... O sea, yo... Somos conscientes, pero yo creo que con la guerra en Ucrania hemos sido más conscientes, ¿no? La, la dependencia energética que tenemos unos países de otros o que hemos ido generando, y esto te lleva a pensar muy, muy ligado a lo que hemos estado hablando a la parte del principio, ¿no? Cómo la energía en determinados países pues es un es un bien complicado de conseguir, pero encima tiene un, un potencial transformador muy fuerte. Y, y voy a ¿Puede ser que en el futuro acabemos teniendo guerras por la energía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el futuro de la energía y cómo tenemos que hacer como humanidad para que sea algo positivo y, como decías tú, no se convierta en un problema? Muchas de las guerras que hemos tenido en el siglo XX y principios del siglo XXI han sido ocasionadas por la energía y recursos naturales. ¿no? Por ejemplo, las, las guerras de Oriente Medio, pues, era por control, ¿no? de, de esas reservas de petróleo, ¿no? Incluso la, la ocupación del, del Sáhara por Marruecos es porque hay, ciertas, hay ciertos activos, ¿no? A nivel de materiales y de, y de, y de, y de minas y minerales, aparte de, de, de toda la superficie de pesca. Entonces, como que es triste, pero sigue habiendo, o, o ha habido, ¿no? Recientemente esa lucha por esos activos de generación, esos activos de, vamos a llamar vectores energéticos, ¿no? Entonces... Yo creo que el siglo pasado tuvimos, fue como la humanidad estaba como, joder, dos guerras mundiales y estamos todavía en el año 45, tenemos que hacer algo para que no haya una tercera. ¿no? Y ahí surgió las, las Naciones Unidas, eh, surgió también a finales del, del, del siglo XX ¿no? el, el proyecto europeo y, y parece que ya nos estamos dando cuenta de que la teoría de juegos nos dice que es mejor cooperar, que que danos una puñalada en la espalda y, y a la que te descuidas te, te robo tus, tus recursos y tus tierras. ¿no? Todavía hay algún loco al poder. que Y eso es, un, eso es un riesgo, ¿no? Que al final nuestro sistema democrático se basa no tanto en votar al que tiene mejores ideas, sino al que transmite las emociones de una forma más efectiva. Y la gente vota por emoción. O sea, la gente es del Madrid o del Barça. Pero no le vas a convencer de que se cambie de equipo. Entonces, la gente, como que tiene sus ideas políticas, no todo el mundo, ¿eh? pero la mayoría tiene sus ideas políticas cerradas. Entonces, vota por su equipo y se pone la bufanda de su equipo y va a votar como si fuese un partido de fútbol. Entonces, el problema de esto es que, como te venga un jugador galáctico que atraiga a un montón de gente y de repente la gente, y ese jugador es solo fachada y luego tiene unos unos objetivos detrás que, que son de, de basados en el ego y en la acumulación de poder, pues te aparece un personaje como Hitler, te aparece un fascista como Mussolini o como Putin y que al final lo que hacen es tener ansias de mantenerse en el poder y hay veces que para mantenerse en el poder ven una oportunidad en en echar balones fuera y que los problemas de la nación son los problemas, son ocasionados por los extranjeros y por gente, es un discurso muy fácil, ¿no? Por los inmigrantes, por la gente de fuera, en vez de mirar a casa, miramos para afuera y que la solución es destruir a los de fuera o coger lo que es nuestro de fuera. Entonces, esto todavía es un riesgo que no ha desaparecido a día de hoy. Es verdad que se ha disminuido con respecto al siglo XX. Pero que alguien puede justificar una guerra por, efectivamente, falta de recursos para su país. Es decir, que alguien diga, bueno, es que los de aquí al lado tienen más recursos energéticos que nosotros, vamos a coger lo que es nuestro, ¿no? dirían. Lo bueno de la energía renovable es que el sol brilla para todas las personas, es decir, que el sol está ahí y que tú, al final, lo que estás son unos paneles solares... Y no necesitas estar cerca de un pozo de petróleo para poder tener esa capacidad de desarrollar a tu nación, ¿no? Sino que necesitas poner unos paneles solares y necesitas una herramienta de financiera, ¿no? Más que un ejército. Entonces, los ejércitos espero que cada vez sean menos útiles y que reduzcamos el, el, el gasto ¿no? de, de ejércitos cada vez más y que invirtamos en otro tipo de de recursos, ¿no? Esos recursos que los invirtamos en generar comunidades autosuficientes, sostenibles y responsables y soberanas, ¿no? Que colaboren unas con otras, una especie de superred, ¿no? Al final, por ejemplo, el cuerpo humano es un, es un organismo que está compuesto por millones y billones de pequeños organismos que cooperan unos con otros con un objetivo, ¿no? Que es sobrevivir. Y el humano es lo mismo, ¿no? Somos un montón de personas cooperando para sobrevivir como, como, como to todos juntos, ¿no? Como especie. Entonces, tenemos que ampliar nuestro círculo de empatía. Es decir, bueno, antes era como, bueno, pues sobrevivo yo y mi familia, yo y mi pueblo, yo y mi comarca, yo y mi país, yo y mi continente, yo y mi planeta. Estamos ya en la círculo de empatía de planeta. Venga, pues vamos a ir todos a una y vamos a sobrevivir como planeta, ¿sabes? Y vamos a pensar en problemas que nos amenazan como como especie y como, y como vida, no, ya hablamos ya de otras vidas que también se merecen ser protegidas. Entonces nos falta este siglo, espero que podamos ampliar nuestro círculo de empatía todavía más. Mola. Eh, bueno, yo, yo es que soy muy también espacio trastornado. Y yo creo que también la, la, la, la nueva era espacial puede ayudar a esto, no, porque ya empiezas a pensar eh, muy con, conectado con lo que decías antes, no, de los niveles de energía y tal. Dices para salir del sistema solar el nivel de energía que necesitamos. Es astronómico, es decir, a día de hoy consumimos una ínfima parte de la energía que produce el Sol, que es el ciento de las estrellas que hay en, en nuestra galaxia, que es, es decir, estamos tocando apenas la superficie, gastamos mucha energía para el nivel de civilización que somos, pero no gastamos nada comparado con la energía del universo. Y si queremos viajar muy lejos, porque claro, es que estamos en una esquinita perdidos de la mano de Dios y queremos viajar muy lejos necesitamos mucha energía. Correcto, correcto. Y al final, el, el ser humano es, está diseñado para expandirse y para procrear y para colonizar. Esto suena mal, pero es como: queremos ir a Marte y queremos ir a, a, a las lunas de Júpiter y queremos sacar los. La, queremos ir a otras galaxias, a otros sistemas solares, porque queremos que la luz de la vida, pues que vaya al máximo posible. No estamos diseñados para, para cuidarnos a nosotros, sobrevivir y pensar en cómo van a subir nuestras siguientes generaciones. ¿no? Entonces, es algo inevitable, como dices, y creo que acabaremos conquistando ¿no? esos otros lugares y, y países, o sea, esos, esos otros, otros planetas que, afortunadamente, parece ser que no hay, pueblos ya ahí que vayamos a machacar como hemos hecho de forma errónea no históricamente no que es machacar y no integrar a los que estaban ya ahí pero es verdad que el nivel de energía que, que necesitamos para, para eso es, es otro no son un salto cuantitativo muy fuerte nos acercaremos lo bueno que todo lo renovable y todo lo solar que además, bueno, es que lo bueno es que la energía solar la puedes consumir desde, desde fuera de la Tierra, que también es, es algo positivo, y llegaremos ahí. Eh, Eugenio, entramos fa fase final, hacemos siempre como cuatro preguntas rápidas que ya se desconectan un poco de, de, de, de Solar Crowd. Y la primera es, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento e inversión? Y si quieres, ¿eh? Aquí en tu caso puede molar hablar, hablar de, de emprendimiento e inversión un poco más eh, sostenible, de impacto, o, o, o más cercano ¿no? a lo que tú estás haciendo. Vale. El premio Nobel de, de Economía de hace unos 15 años fue Yunus, que inventó o se dio cuenta de que para ayudar a los países emergentes había que darles eh, microcréditos a emprendedores locales para que pudiesen, que, que eran como el vector de cambio, ¿no? para que esas sí. esos zonas y lugares marginados eh, se desarrollasen, ¿no? Entonces, eh, con esa filosofía se han creado emprendimientos, por ejemplo el de, el de Kiva mm. que da también préstamos a ya personas eh, últimas, ¿no? Beneficiarios últimos y además lo hace con un interés cero, ¿no? entonces Kiva para mí y los fundadores de Kiva son una inspiración muy fuerte y Yunus ¿no? por, por haber eh, creado y ideado esto luego también hace como ocho años ¿no? que descubrí lo que estaba haciendo Elon Musk, que ahora es como muy conocido, ¿no? Porque hace ocho años, pero nadie, Tesla era como algo muy emergente, ¿no? Y, y yo decía, joder, si este tío está haciendo SpaceX y Tesla y lo está haciendo a la vez, yo un ser humano es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, como que me rompió la barrera de lo que una persona es capaz de hacer. Y no creo que lo más sea como un alienígena inteligente sino que el tío trabaja un montón, tiene unos buenos principios, ha hecho muchas cosas, ha aprendido, ha creado otras cosas antes. Entonces, yo creo que está subido en una espiral de, de crecimiento a tope, ¿no? Pero también es verdad que tiene otras cosas un poco insanas, ¿no? Que, que yo no quiero replicar, ¿no? Y lo bueno de los referentes es que te permite coger lo bueno y mirar lo malo y decir, esto no lo quiero, esto no lo cojo. Entonces, bueno... Y luego, pues, ya mis, mis referentes máximos son mis padres que también han emprendido. Tienen una empresa de, de ingeniería acústica donde hacen toda la parte de ruido y vibraciones de, de proyectos como, por ejemplo, el ave, ¿no? Para que a la gente no le pongan el ave enfrente de su casa, por ejemplo, ¿no? O una carretera y que la gente pueda descansar y dormir en paz. Y ellos, pues, desde que yo era pequeño, pues, han sacado adelante esta empresa y... Creo, ¿no? Y creo que me han inculcado esos valores del, del, del trabajo y del, y del ser útil ¿no? dentro de la sociedad y se lo debo a ellos, ¿no? Y yo creo que con eso ya... Estaría, sí. Buenos, muy buenos referentes. Y qué, qué guay esos padres y esas familias que salen mucho, me gusta mucho y, y les demo mucho porque parte de lo que somos, ¿no? Lo, lo, lo hemos mamado de ellos ¿no? Es un es muy sí. importante. Eh, ¿Alguna startup o proyecto eh, Under the Rey, decir, que, que no es a mejor tan conocido, pues más, pues, eh, pues algún proyecto español o que tú conozcas que te mole particularmente para descubrirlo? Sí. Voy a decir dos. El, hay uno que mola un montón que se llama Santropy eh, que es un software que está Pablo Sánchez detrás, que es un, un, un emprendedor de 10 que lo que hace es un software para eh, ayudar a empresas de energía solar a hacer presupuestos súper fáciles y sencillos con el ahorro y tal y que creo que lo está haciendo muy bien y que el tío ha conseguido hacer este SaaS Ojalá le podáis traer al, al, al podcast porque lo está haciendo muy bien y con muy poca financiación y ahora ya está, va, va a ampliar una ronda. Y creo que es un emprendedor con unos valores y una capacidad de acción increíble y yo aprendo mucho de él. Y, y luego otro emprendedor español, bueno, son, son dos Javis do, dos que están haciendo Prompt Hero, que al final pues es como... Hay buscadores ¿no? para la inteligencia artificial de, de prompts y, y, y Prompt Hero es como el tercero más buscado del, del, o más usado del, del mundo ¿no? y es español. Y entonces Prompt Hero eh, también se merecen todos mis respetos. Y además yo a, a Javi Jiménez, ¿no? uno de los fundadores, también es uno de mis referentes. ¿no? Desde con 19 años el tío empezó a emprender y era mi vecino ¿no? y nos juntábamos y me contaba cosas. Y yo también me, me plantó esa semilla del emprendimiento. Y me encanta verle también crecer ¿no? Y, y creo que también es un referente. Justo proyectazos y, y lo que dices tú, muy buena gente eh, que ya lleva mucho tiempo emprendiendo, muy, muy joven, asquerosamente joven, eh, jóvenes y haciendo cosas muy guay desde muy pronto. Eh, ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para irte adaptando a los distintos retos? Uf. Esta, es, esta es la clave, ¿no? El, porque al final un emprendimiento... Fracasa, no porque no haya product market fit o porque no haya financiación, sino porque el emprendedor se ha cansado, no tiene energía. Porque si no tienes product market fit, pues pivotas y pruebas otra vez hasta que lo tengas. ¿no? Pero cuando el emprendedor ya se cansa de pivotar o de hacer cosas, es cuando ya el proyecto dice, bueno, pues esto ya muere. Entonces, yo he tenido que... Pasa por pues muchos bajones ¿no? y, y picos y he tenido que gestionar, he tenido que desarrollarme para no sufrir en los bajones, aprender de ellos y en los picos no venirme arriba, almacenar recursos para cuando venga el bajón de nuevo. ¿no? Porque esto es, además es un, hay un libro que es fantástico que se llama Picks and Valleys, que os lo recomiendo, que habla de, de esto, ¿no? De, de que cuando estamos en el, en el valley es la oportunidad de, de ir al siguiente pico y es ahí donde más podemos aprender. Y cuando estamos en el pico es la oportunidad de prepararnos para el siguiente valley, ¿no? Eh, ser eh, humildes, tener gratitud por lo que tenemos y no derrochar y no tener soberbia de decir, bueno, es que yo ya lo he conseguido, ¿no? Porque va a venir un siguiente. Y este ciclo de Picks and Valleys es como algo inherente a todo ser humano. Da igual que emprenda o que no emprenda, porque siempre hay esos, esos, esos altibajos. Y creo que yo soy una persona que tiene altibajos muy intensos, por, porque yo lo, se, lo, se lo he pedido a la vida y la vida me lo está dando, ¿no? Pues te vas a la Amazonas, te vas a dar la Vuelta a España a visitar creas una cosa, creas otra cosa, pues vas a tener muchas y, además, cada día y cada semana. Entonces, para mí es fundamental eh, haber entendido cómo gestionar mis energías. Para no quedarme sin mi combustible ¿no? y sin mi espíritu. Porque si no, al final cojo las llaves de las cosas y digo, para otro, ¿sabes? Y me voy a, me voy a, me voy a ser monje, ¿no? Me cambio de vida. Entonces, tengo como en, en Notion eh, cientos de páginas con principios y esquemas donde voy aprendiendo cosas y. Yo, yo lo, lo, lo llamo equilibrium ¿vale? y algún día pues esto lo compartiré con otras personas y tengo ahí todos mis principios, mis visiones y mis valores que me han ayudado a sobrevivir hasta el momento. Y creo que es algo muy importante y que, que forma parte de mí para poder hacer lo que hago y no morir en el intento. Oye, qué, qué chulo, deseando que algún día lo publiques, porque bueno, me siento muy reflejado en esos picos y valles, Bueno, y la importancia incluso de hablar contigo mismo ¿no? para, para ir entendiendo todas estas cosas y, y a veces la sensación de no, no agarte tú mismo, ¿no? Con, con esa ambición, con esas ganas, a, a veces te llevas a sitios un poco complicados, hay que saber hasta dónde puedes llegar. Y racional sí. con todo esto, perdona, ¿cu ¿cuáles son tus hábitos? Te dejo, si querías decir algo más puedes decirlo también. ¿eh? Vale. Hmm. Al final, tengo do, dos tipos de deporte. Tengo el, el, la gimnasia de mantenimiento, que yo llamo, <ríe> que, es la, que es pilates para mí. Eh, voy a pilates dos veces a la semana, donde no hay una intensidad bestial de deporte, pero sí que hay un profesor y te obligas a ir ¿no? en ciertas horas y al final el cuerpo, pilates es fantástico, te, te estira todas las los huesos y todas las articulaciones del cuerpo los, los mueves, los activas y los refuerzas y evitas lesiones y Pilates fue un hombre que en los años 20 creó este método para entrenar a los deportistas que estaban lesionados y que no podían seguir entrenando deportistas de élite creó esto para que se mantuviesen en forma entonces yo lo llamo como gimnasia de mantenimiento y es fantástico desde entonces nunca me ha vuelto a doler la espalda me siento con energía hay veces que da pereza Ir a Pilates, pero es como, no, venga, a Pilates, ¿sabes? Pum. Y luego, eh, los fines de semana intento hacer deportes un poco más eh, demandantes. Me encantan los deportes que tienen que ver con la naturaleza y sobre todo con el mar. Mi sueño es poder vivir cerca del mar y hacer kitesurf todos los días, ¿no? Porque creo que... Desde pequeño siempre me ha gustado mucho la parte de, de vela, windsurf y tal. Y creo que el kitesurf combina también la parte de tabla, que me gusta un montón. Y pues me gusta todos los deportes que, que tengan que ver con, con tablas y naturaleza. El snowboard también me y, y fascina. Y ojalá poder hacer, es un sueño, todos los días un poco de este deporte. Porque he podido vivir en épocas de mi vida donde hacía deporte de este estilo todos los días y mi rendimiento y mi capacidad de creación y de sacar adelante de trabajo, se multiplicaba por dos. Entonces, que hay veces que pensamos que trabajar más nos va a dar mayores resultados y hay veces que es contraproducente, pero que no, que trabajar menos y hacer cosas alternativas te permite tener un resultado mayor. Entonces, esto es algo que es un gran aprendizaje y que hay veces que menos es más. Entonces, intento diseñar mi vida para que siempre esté con energías, y cuando no tengo energías, paro y descanso, no me machaco. Y ese, y ese parar y descansar no es estar sentado, porque cuando estás sentado le das vueltas a la cabeza y empiezan los pensamientos circulares y te fustigas, sino hacer algo que te active y te conecte de nuevo con tu ser físico tridimensional ¿no? y, y con el cuerpo. Entonces, la parte del cuerpo para mí es importante. Entonces, salir a pasear, salir a bailar, salir a hacer deporte... Es lo que me mantiene también cuerdo. Qué bueno, salen mogollón de aprendizajes aquí, totalmente de acuerdo. Muchas cosas para reflexionar. Eugenio, muchas gracias por, por, por, bueno, por tantos aprendizajes, reflexiones y demás. Gracias también por tener un proyecto, varios proyectos que, bueno, que los que aportas tu granito de arena para, para que vayamos a mejor todos como sociedad, que eso también es muy importante. Y muchísimos éxitos a futuro, como los has tenido, yo creo que ya vais teniendo buen éxito, que sigáis petándolo muchísimo muchísimas gracias por, por la oportunidad de dar a conocer los, los proyectos y, y, bueno, un último mensaje y es, eh, ahora mismo SolarCrowd necesita eh, más inversores porque tenemos una cola de cinco proyectos que son muy buenos que están esperando a ser publicados y ahora hay una oportunidad fantástica que es eh, poder invertir en el proyecto de Honduras, que da hasta un 8% de rentabilidad, es una empresa muy segura que lleva 25 años operando y el impacto es para llegar a 30.000 personas. El objetivo son 100.000 euros y, y ojalá las, las, las personas que nos hayan escuchado se animen y hagan una, una inversión en, en Soda Crowd y podamos pasar al siguiente nivel. Pues mira, como poco yo voy a pasarme ahora en cuanto acabamos. ¿Verdad, sí, Lucas? Vamos, vamos a echarle un vistacillo. ¿Qué te Total, ha parecido, Lucas? Eso, bueno, impresionante. O sea, una pasada de historia de, de, de proyecto lo mejor es eh, que tú eres el adulto que limpia nuestras cacas, ¿sabes? Porque nosotros no lo hacemos. Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Y una pasada, yo voy a pasarme por profesor al crowd, por supuesto, porque me parece increíble. Y también a lo mejor me paso a plantar un tree en Tree Nation. Qué guay. <ríe> que, que, vale. que lo has dicho y me ha, me ha gustado bastante. Y bueno, tus hábitos y tal también me ha apuntado a un par de cosas chulas. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por venir, Eugenio. ¿eh? Un crack, tío. De verdad. Muchas gracias. Mucho. Muchos learnings. A todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, a SolarCrowd y a aplicar todo lo que habéis aprendido. Y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.